Y hola, muy buenas y bienvenidos en más gaming y bienvenidos hasta la nueva lista esta la lista de la Euro, la nueva lista, la primera lista de Luis Enrique Aquí está la primera lista, aunque es un poco, digamos, rara Se ha dejado mucha gente en el camino, que ha hecho muchos méritos Y bueno, esa está en la lista, lo digo de carrerilla, son 23 jugadores Y son Dani Olmo, Jordi Alba, Azilicueta, Acilicueta, Pedri, Busquets, Sergio Busquets eh, eh, Pedri, eh, Álvaro Morata, Coque, Eric García, Llorente, to Ferran, Ferran Torres, y, eh, Unai Simón, Gerard Moreno, Rodri, Thiago, Fabián, gallá Diego Llorente y De Gea. Y Robert Sánchez Robert Sánchez, Oyarzábal, Michael Oyarzabal, Paul Torres, Adama Traoré y Pablo Sarabia. Esta es un poco la lista, un poco rara Pero bueno eh, tenemos una buena defensa ahí con aparecen con alba hemos, el, tenemos buenos defensas se puede decir que podemos tener por lo menos tenemos la defensa cubierta y son alba a y garcía y llorente y bueno y luego ya por delante no sé si así si es como lo pusieron en la lista de realidad la defensa pero bueno de ahí para arriba de campo para arriba no hay ningún jugador del Atleti ni de, de Perdón, del Atleti, ni del eh, Bar, ni del Barça ni del de Madrid, ni, ni del Madrid pero bueno yo creo simplemente a ver que hay que darle tiempo a Luis Enrique a ver Luis Enrique está yo diría que la selección está haciendo una mezcla entre juventud y veteranía entonces lo que pasa es que mm, eh, como lo digo lo que necesita es eh, gente veterana con, con eh, combinada con gente joven que sepa eh, digamos eh, mmm, que se sepa asociar que no me salió la palabra entonces pues yo creo que eso es, yo creo que eso es un poco lo que está lo que está haciendo luis enrique entonces hay que darle tiempo luego ya se verá lo que pasa pero vamos a ver qué tal lo hace Vamos a ver qué tal hace esta Eurocopa. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede suceder. Ni hasta dónde podemos llegar. Que yo no lo sé. ¿eh? Pero bueno. Yo creo que... Este tipo de jugadores que vienen. Lo, a los que suelen venir. Son para mí. Yo creo que los que más se han asociado. En, el, el, en lo que lleva Luis Enrique de de etapa es decir lo que lleva de etapa de, de desde ahora desde que volvió de, de lo de su hija sana hasta ahora yo creo que estos jugadores lo, o lo que ha habido ahora durante las convocatorias anteriores todo lo que haya venido son los que más han asociado lo que quiere luz enrique que es un 4 3 3 pues atrevido entonces pues eso es lo que quiere así que bueno vas a echar un pequeño ahora gameplay para que lo veáis, ¿vale? No, va a ser cortito, unos 10 minutos Nivel profesional Voy a poner ahí Vale, y va a ser en el Wanda Ten, eh, Tenemos vosotros dos partidos En el Wanda, ¿eh? El 4 de junio tenemos uno, el 4 Que es Portugal, el Portugal-España En el Wanda y luego el Creo que es Letonia, creo, o algo así También en el Wanda, otro día Pero bueno, tenemos ahí dos amistosos a ah, no, embutar, que creo, o algo así tenemos dos amistosos preparatorios Antes de la Eurocopa Y eso nos va a ayudar a ver Qué tal va Así que bueno, pues vamos a jugar Vamos allá Vamos a echar este partidete, vamos allá Y bueno, pues nunca se sabe Luis Enrique lo que va a hacer Nunca se sabe Así que bueno Ojalá Tengamos una buena Eurocopa que nadie es perfecto, ¿eh? Todo el mundo falla. Pero bueno. Ya sabes. Tenía el micro apagado. tío cojones? <risa> bueno, muy valido de entrenamiento. Ahí está. La gente de los aledaños del estadio, como decía. Bueno, el turno para Portugal. Está Ronaldo escuchando su himno. Que le encanta. Y bueno, esto es un poco la formación El equipo de Luis Enrique empieza con Simón en portería Defensas Con los defensas de Jordi Alba, Silicueta, Eric García y Llorente Luego mediocampo eh, Pedri, Coque y Busquets Medio campo y delanteros Olmo, Morata y Torres eso Esto va a ser un poco los delanteros Y bueno, pues vamos allá Vamos a ver ese fotocall Ahí está, el de España antes de empezar Muy bien Y aquí está el de, el de Portugal Y bueno, pues ahora empezarán Ahora ahora vemos ya el equipo de De Fernando Santos Con, con, con Guerreiro, Díaz y Pepe Cancelo de, de defensas, mediocampo, Liberia, Fernández y Pereira y Rui Patricio de portero Y Iota, y Cristiano Ronaldo y Silva de los delanteros Bueno, pues está el equipo de Luis Enrique a nuestra derecha A nuestra derecha, en nuestra izquierda El equipo de Fernando Santos Bueno, va a sacar Morata Saca Morata, la tiene Coque esa pelota ahora mismo Llorente Se la pasa a Simón a, pa a Unai Simón A Cilicueta se la pasa a Olmo La retrasa un poquito otra vez hacia Busquets Ari García Torres Se la pasa Un pase raso a Coque Corre por aquí A ver ahí La coja y perfecta oh, Madre mía Qué parada Qué tiro de Ferran Torres Minuto 2 Vale, va a sacar el Jordi Alba esa pelota Está un poco comprometida Ahora mismo con Silva ahí haciendo, molestando, muy bien se la pasa a Olmo, y está, la retrasa Tilicueta, Eri García, Llorente, Coque, perfecta para Morata y perfecta para Pedri, a ver Pedri, Uf, las manos del reparticio. Buenísima, ahí está. Esa conexión con Pedri. saca coque ese corner ahí está a ver qué tal Buah, buenísima nada saca ronaldo de un cabezazo de garcía la recupera atrás fácil y cueta llorente llorente a ver ahí Buah, nada la, la saca ronaldo que de cabeza ya van dos es, es también jugador ahora mismo a seguir en portugal Coque. Okay. Morata y Morata ¡Oh, qué buena! Buenísima, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol gol De Dani Olmo El golazo de Dani, Dani Olmo Madre mía, qué golazo Ha marcado En menos de cinco minutos Pues creo que es el... Ahí está, ¿no? En... <ríe> y ahí está un poco la jugada Creo que le rebota A Oh, se la pasa a Pedri Le rebota a Pedri, se la pasa a Pedri A Daniel Olmo y tira, hace ese tiro Y bueno, va a poner España por delante España 1 Portugal 0, minuto 7 Minuto 5 minuto Pero no, minuto 7 Seguimos Ahí está, el golazo de Olmo 1-0 Pedri un Fernández. Olmo. No, no la pasa ahí por las piernas. Ah, Llorente, Fernán Torres. Uf, llega Morata ahí un poco justo, pero llega. A ver ahí qué tal centra. No, la saca Ronaldo otra vez. Ya van tres. Vale, Jota. Oliveira. Oliveira. Ronaldo esa combinación cuidado y con el guerreiro perfecta y llorente y bueno oliveira otra vez la tiene ahí parece pereira oliveira y está la combinación con fernández por delante ronaldo la falta de garcía el minuto 11 le expulsan expulsado estamos con uno menos no sé cómo ha pasado pero Enrique García tarjeta roja a la calle Tira Ronaldo fuera bueno pues tenemos tenemos uno menos buenísimo ahí la coge Ferran justo al vuelo en ese pasa el hueco y va a intentar el tiro ahora no nada al, al pie de Rui Patricio Nada, afuera, va afuera. Minuto 13. No sé qué hemos hecho ahí, que nos ha puesto la roja. La retrasa un poquito, se ha quedado corto, la va a coger Ronaldo. Oliveira, Ronaldo, va por delante. Se la quita silicueta con un toque sutil. Torres.. Buenísima de Torres. A ver cómo centra, a ver cómo centra Torres. Nada, la saca otra vez Ronaldo. Ya van cuatro. Fernández. Oliveira se va con Ronaldo. Ronaldo se va solo. La retrasa Fernández. Le va a caer a Jota. Esa pelota Jota. Ronaldo. Y el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Sergio para poner tablas en este España-Portugal España-1, uno, Portugal-1 uno. la verdad es que ha sido un tiro muy bueno y tenía que haber alguien ahí, le tenía que haber el don Oliveira, le tenía que haber dado alguien ahí el pase, minuto 17 Torres Uf, ahí la tiene dificilísima Torres, sí le tocó a Ronaldo Le hizo imposible Llorente Fernández Fernández Buah, Era buenísima ahí Se la lleva Cancelo Cuida con Cancelo Buah, Las manos de Una y Simón Y el gol Es fuera No vale Nada Esta vez te queda sin gol, macho Oh. Conjones, qué mal Ahí ahí está, perfecta. Ferran Torres, ahora se sale Morata, se sale solo. Ahí está muy chungo. La va a retrasar un poco ahí. Ahí está perfecta. Ferran Torres y el gol de Ferran Torres. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de España. Va a poner a España por delante. España 2. Portugal 1. El primer gol de Ferran Torres buenísima, ahí está, quien ha hecho retrasando el gol de Ferran Torres, ahí está. Buenísima y no puede hacer nada Ruy Patricia. En el minuto 21, estamos no es en el minuto 20. Bueno, seguimos ese 2-1. Saca Portugal, Cristiano. La tiene Oliveira. Ronaldo. Silva, Hernández Hernández, ahí está perfecta Se le dio con el pie sutil Jordi Alba, perfecta La dejó un poco tacón para Llorente Llorente Buenísima, a ver ahí No, no llegó Iba a dar Ferran, le va a conectar Pero no, minuto 23 ya y está, estamos viendo el gol de Ferran repetido, va a poner a su equipo por delante después de esa tarjeta roja, poner uno menos. Da Silva, ver ahí, una fuera. Vemos un córner, otro córner ahí. Ya van dos, minuto 25 casi. Y bueno, va a tirar otra vez Coque. Vale, a ver qué tal nos sale ahora ahí. Uy, casi Dani Olmo Está a punto de hacer otro Nada Ahora nada No es que es que la tira fuera. Vale, puedo sacar a sacarle el patricio Esa pelota La tira alta Silva, pero no le da La cabeza al jugador español Ahora mismo Morata Nada, estaba fuera, dejó adelantado Va a tirar días Sí, sí, pues sí, le cayó bien a Jota Uf, sutil ahí, cuidado, Oliveira La puede ¡Oh, qué suerte! Madre mía, pues ahí está la aliado de Ronaldo El 2-2 Gol, gol, gol, gol, gol, gol De Cristiano Ronaldo a poner a España, a poner a Portugal en tablas 2-2 es que ha tenido suerte ahí. Yo no sé qué ha hecho, no Y Simón ahí. 2-28. Cambia un poco el, el sentido. Ahí está Jordi Alba. Perfecto, a Dani Olmo. Ahí está como ¡Wow! madre mía, cree que me moría ahí, Pedri. Oh, la retrasa, genial Ahí está, ahí está No, no, no, no Se ha equivocado Me he equivocado Oliveira Fernández Basilva, Basilva La con Oh, vale, perfecto La tenemos nosotros, ahí está Coque Torres Ah no, me quiero enviar a Morata, pero no. La tiene Pereira ahora mismo. Pereira, Oliveira. Fernández. Ahí está. Sutil, ahí está. Perfecta. Siempre sutil. Morata. Perfecto. Y se va Morata, vamos. Yo se va a Ferran. Con Morata ahí a la cabeza. A ver. A ver qué hace ahí. A ver. Buah, nada, la sacó. Se nuestra. No, va a ser de jota La tiene Guerreiro Vale, la tiene ahora Fernández Para pasársela a Guerreiro otra vez Cuidado que viene ahí Van en cuatro, casi en cinco Uf, oh, menos mal No sé por qué había mucho jugador ahí Bien Nada, pues no Ahí está y el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Portugal para poner por delante, para adelantarse, Bernardo Silva ahí está el tercero de Portugal, es que si sí estaba ahora Portugal algo más tenía Un brillo, alguna jugada brillante y sí, ahí nos han hecho el roto Ah, demasiado alta Minuto 36, saca Silva Ahora mismo Uf, Se le va, se le va No, no se le va Uf. Madre mía, qué paradón Fuera, a ver ahí Pereira, no La sacamos, la sacamos, ahí está Pero mal Cambiamos la trayectoria Ahí está perfecta ahí de, de Perdón, Ferran Torres Retrasa un poquito, ahí está A ver ahí, toque sutil, ¿no? Se la lleva Pereira para atrás Ronaldo, la tiene Ronaldo el bicho Ahora mismo, comandante Nada, fuera de Yota No Nada, la tiene Cristiano otra vez ahí Mía, a ver si podemos coger la cabeza